Una vez tenemos eh, nuestros registros cargados en la biblioteca de Mendeley, bien lo hayamos importado o lo hayamos rellenado manualmente o por cualquiera de los procedimientos que podemos ir eh, utilizando para alimentar nuestra biblioteca de Mendeley, pues los tenemos organizados de diferentes formas. Vamos a ver cómo operamos con estos registros eh, y qué opciones tenemos. En el margen izquierdo veremos que tenemos toda la referencia eh, o también podemos utilizar eh, la opción de recientemente añadido si nos queremos centrar en lo último que hemos ido importando también tenemos recientemente leído podemos marcar favoritos, mis publicaciones o la papelera eh, es interesante ver cómo podemos ir creando distintas colecciones ¿sí? para poder, poder tener agrupados temáticamente pues, los registros que hemos ido añadiendo a la biblioteca esto no significa que lo mueva de todas las referencias y, y lo meta en una colección. Eso significa que todo lo que tengo en todas las referencias lo puedo ir haciendo, digamos, como manojitos, agrupándolos en distintas colecciones. Bien, eh, por ejemplo, vamos a ver cómo podemos mover. Eh, bueno, como hemos dicho, no mover, sino que también podamos visualizar un registro de la colección general a a una colección específica. En todas las referencias, podemos ver, esta sería la última, podemos marcarla y añadirla a alguna de nuestras colecciones. Vamos a decirle que nos la mueva a, por ejemplo, cambio climático. Una vez marquemos cualquier referencia, veremos que en la parte de abajo nos salen diferentes opciones. Podemos organizarla enviándola a una colección. Enviándola a un grupo o quitarla de una colección. La podemos marcar como favorito o de desmarcarla, podemos exportarla en alguno de estos formatos pues, para alimentar alguna otra biblioteca de algún gestor bibliográfico que tengamos aparte, o bien podemos borrarla. En este caso, vamos a decirle que nos lo mande a una colección que habíamos dicho que iba a ser cambio climático. Decimos dónde queremos verla y añadimos. Así que, cuando vayamos a Cambio Climático, la tenemos aquí también, esa referencia. Eh, una vez la tenemos en una colección, podemos quitarla de esa colección, volviéndola a marcar y diciéndole que me la quite de esa colección. Cuando haga esto, no la estoy borrando, la he quitado de verla en esta colección, pero la vamos a seguir teniendo en, en todos nuestros registros. ¿vale? Si queremos borrar... Un registro, tendremos que marcarlo de, de la colección general y decir que lo queremos borrar, ¿vale? Y entonces ya sí que no lo vamos a tener disponible para meterlo en ninguna colección porque no lo tenemos en la colección general. Otra opción interesante, la tengo aquí cargado para que lo veamos, cuando tenemos un PDF de, de algún registro y lo tenemos en nuestra colección y además lo hemos añadido a un grupo, es que cuando lo abrimos podemos realizar notas, podemos realizar eh, subrayados, distintas opciones en el PDF que en el caso de compartirlo con otros colegas de nuestro grupo lo vamos a ver todos y en el caso de tenerlo solo en una colección privada como serían estas todas las anotaciones que hagamos serán de carácter privado, solamente lo vamos a poder ver nosotros. Por ejemplo, en Agricultura Ecológica tenemos eh, un, una que es las naranjas ecológicas más ricas en vitamina C, ¿vale? y ese mismo, que además tenemos el, el PDF disponible, ese mismo lo tenemos también en un grupo que se llama también Agricultura Ecológica, en el que lo compartimos con otros colegas. Una vez abrimos los PDF, aquí están los dos abiertos para que veamos las diferencias, veremos que en el que hemos abierto del de grupo pone que es compartido y así las notas y los subrayados lo vamos a ver eh, los de los distintos colegas, por ejemplo, eh, esta nota es de mi compañera Rocío Martínez, ¿vale? yo la estoy visualizando y ella a su vez verá esta otra nota que es mía, y la vamos a ver las dos al mismo tiempo en el mismo documento. Cada una podemos hacer nuestro subrayado, nuestras distintas aportaciones. Esto es muy útil para trabajar con, con, con documentos que en PDF y poder cada uno ir haciendo los añadidos que queramos de forma mmm, simultánea. Este otro PDF es el mismo, como vemos, pero no está igual. Es decir, no tiene las mismas notas, puesto que es el mío personal, ni los mismos subrayados. Lo vemos la diferencia. Porque estas son las notas que he ido haciendo yo en mi documento personal y que no comparto con nadie. Esto es una curiosidad que está bien saberlo, pues para, para ver si nos interesa compartir documentos con otros colegas en un grupo y las opciones que tenemos. Eh, vale, eh, Otras opciones que podemos ver, pues cómo podemos mover... O quita, eh, hemos quitado antes eh, en la colección de cambio climático habíamos quitado un habíamos añadido y habíamos quitado un documento también puedo crear una nueva colección vale por ejemplo aquí tendríamos para escribir el nombre y siempre pulsaremos intro para que haga efectiva eh, el, el, la nueva colección que hemos creado si no, no, no la veremos. Aquí está, nueva colección, que como vemos, está vacía. Dice que no hay ninguna referencia en esta colección. Y lo mismo, pues si queremos ver algún documento en esta nueva colección, alguna referencia, pues simplemente marcándola nos ofrecerá las opciones pues, de mandarla a esa colección. En el caso del grupo, pues lo mismo, podemos crear un nuevo grupo aquí y compartir con nuestros colegas. Bueno, esto es un poco lo que podemos hacer con las referencias que tenemos en nuestra biblioteca de Mendeley. Y después veremos como finalidad última cómo podemos utilizarla para crear citas o para crear nuestra bibliografía.